Porque es una fecha muy importante Porque sucede una cosa muy loca Que es la vuelta a Twitch the Girls in the blue mustang, more y'all, more y'all caravan. <laughs> <laughs> VIP modeling hand, pozzling hand, wobble again. I make it crack in the back of the bands, my crack in the On the highway, just me and Wiz with a dirty dozen, about to handle it. Uh, was they cousins or was they twins? I love it when they both go all in, like that. Man. Back seat, I like the ride. Two freaks, trapped in the side, just like the club. You wants slide, nigga keep calling, so she tryna hide. Big chain, got her ass wide, big chain, nigga, no lie. Presidential, monumental She only fuck with you when the rent do. I'm trying back one when I spin through. On the grind, getting money's not an issue. You know it's the bond just by the scent. Nigga a here, but he doing shit that tricks do. Lot of bullshit I've been through. It made me a boss and my whole team official. We just sticking to the script, nigga, saying nigga down, but I promise they don't do it like this. Cadillac, oh, oh, Sitting back thinking things ain't the same, no more. We won't dig it. Big ups to the East Coast, put them down. Hands still counts, so and things ain't the same, no more. I had them big props, big rocks, glistening in the wristwatch, tip top to make a pit stop the Copper Ziplock, new spot to live, a few props to give, one for each verse I did with Tupac and Big Y'all. next one, Oprah Bentley with the chauffeur, rum and cola filling on a million dollar sofa, first class and first class, button up Cavalli on the shirt, tagging honey with that Louis on a purse bag. I'm psycho automatic since a youngin blowing phone booths with half sticks. I ain't give a fuck now. Nah, I'm tryna own a mountain, standing on it yelling. I have my next pair of pressure dress me in the best way meth, yeah with respect anyone, is check play that's real plus a little paper off the books and a playboy bunny that fuck hey, hey. All my niggas do the gangs to walk all my niggas do the gangs to walk low anyway all my bitches do the gangs to walk let me see you do the gangs to walk no matter what they say all my niggas do the gangs to walk all my niggas do the gangs to walk You know the deal, I'm watching through Jack's City, my stair wheel Man, I live for the folks, I kill that wheel, nigga Fucking large, I'm in the of Dramatine killer, the man on fire like Denzel, I rock steady my heat and make your windmill, that's real Die, R-A-W, straight out my mother wound, right to the rubber room I'm psycho, automatic. so young and blunt, phone booths with ass fixed. Give a fuck, now I'm trying to own a mountain Standing on it yelling Me Smalls, Nate Dog on the same beat We fuck holes, send them home like the Yankees Rick's pity, your nigga a threat That's how I act with bad boy, cut killer Black Cadillac, on boats Sitting back thinking things ain't the same No more, we won't give Big ups to the East Coast, put them down Hands still some things your friend and just step together it's just a moment in time make it last forever barbecues house party skating drinks whatever with someone special in your life it don't get no better so even when the rainfall fall the weather we can do like al green baby stay Yeah, yeah girl i love it when we almost break up fight bus kiss and hug that we make up make love all night till we wake up early morning sunshine through them bedroom blind. folks now cause i'm yours and you still mine cause real talk every day ain't valentine Somehow, some way, we do just fine. So remember when I'm gone out there on the grind, and you at home all alone with me on your mind. I'm just a call away. Black Cadillac limo, sitting back thinking things ain't the same no more. We won't be. Big ups to the East Coast Brooklyn nuns. No, Can't still count some things ain't the same no more. <laughs> no hola oh, boludo. no boludo. demasiado, demasiado no demasiado demasiado, ¿viste cuando decís demasiado? Bueno. Cómo están, guacho. ¿Todo bien? todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? La ¡Puta madre! La ¡Puta madre! ¿Cómo están, loco? ¿Cómo están? Me voy a dejar los lentes porque no veo nada, boludo. Hay cosas que nunca cambian, ¿no? <risa> ¿Cómo están, loco? ¿Cómo están, guacho? ¿Cómo están? Sí, yo también los requiero, los re extrañé. ¿Cómo están, guacho? ¿Cómo están? Oh, no puedo creer, boludo, no lo puedo creer. Se me va a salir una lágrima, boludo. Yo había puesto esto, lo de los emotes, así en la pantalla Pero me están remolestando, boludo No veo una. No veo una mierda ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, guacho? ¿Todo bien? No me lo puedo creer, boludo No me lo puedo creer Vamos a bajar un poquito porque... Vamos a bajarlo un poquito. No, esto es una locura, boludo. Esto es una locura. No tiene ningún tipo de sentido. Imagínense cómo estoy. Mirá cómo me como. Me... ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo están locos? ¿Todo bien? No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. La verdad que me va a costar un toque entrar en sintonía. Tengan en cuenta que me va a costar una banda entrar en sintonía porque es demasiado lo que se está generando acá. ¡Es demasiado! ¡Es demasiado, loco! ¡No puedo ¡No puede ser! Muchas gracias, loco. Muchas gracias por todos los mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, boludo. Muchas gracias. La verdad que no, no puedo decir otra cosa que gracias. La verdad que... La verdad que es una locura, boludo. Estamos... Estamos en otra, boludo, estamos, estamos en cualquiera, no lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que estén bien, boludo, espero que la estén pasando lindo, espero que estén disfrutando el momento, espero que estén todos así como, wow, wow, tanto para el que está solo como para el que está, lo, lo que está viendo con la pareja, el que lo está viendo con los amigos, un saludo para todos los amigos, un saludo para todos, guacho, espero que la pasen re lindo, espero que... Y nada, eso No sé ni qué decir, boludo No sé ni qué decir, ¿qué digo? ¡Hola! Hola, nada más No puedo creer, chao Bueno Vamos a cambiar el tema, vamos a poner uno más tranca porque... Es para... Ese era para la, para la entrada, ¿entendés? Vamos a poner un, algo más tranqui Como para... Para empezar, ¿no? Porque ya empezó, ya empezó Ya empezó, boludo, no lo puedo creer Vamos a poner algo más tranqui No, no, no, es una locura Es una locura Vamos a poner esto. Yo, na, yo, miren, una cosa que es lo que dije, como por ejemplo los lentes, cosas que nunca cambian. Para ponerme tranquilo y para bajar mil cambios, yo me pongo una playlist de, de, de esta música, boludo. Así que, nada. Eso. Locura, boludo. Locura. Bueno. ¿Cómo están, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Vamos a ver el Reddit? Ah, ya, estaba re, ya estaba re loco, chavo. Estaba re mal. No había pasado nada, ¿viste? Le habían puesto pausa y le habían puesto a renaudar después, ¿viste? No, no, había, no había avanzado nada. No, qué locura, chavón. Bueno, boludo. No, no lo puedo creer. Miren, me agarraron en. En plena cena. Estoy comiendo una pisita, boludo. Estoy comiendo una pizza miniatura. Eh. Una pisita miniatura, boludo. Eh. Sale Reddit al toque, listo, sale Reddit. Bueno, ¿cómo están? Estoy así medio colgado, disculpen, boludo, pero estoy cayendo, ¿entendés? Tipo, estoy en.. Estoy cayendo Así que si ando medio colgado, si me, si me quedo como medio mirando mucho el chat o me quedo como medio callado, un, un lapso de tiempo considerable como para decir Ah bueno, es, es como que con todas, con todos los problemas Nada Tengan en cuenta eso, que estoy cayendo boludo Estoy cayendo porque es como muy... No sé, es arrancar de vuelta boludo Es arrancar de vuelta y... Y nada, es, es una locura, sinceramente bueno, yo quería arrancar primero, primero y principal, vamos a lo a lo, a lo a lo primero. A lo primero que quiero decir. Voy a decir sin música encima porque lo quiero decir y quiero que ustedes escuchen todo esto que voy a decir. Loco, ustedes, todas las personas que están en este chat, tendrá que acercar más el micrófono, ¿no? Estoy como hablando. Ahí está. Quiero que sepan que toda la gente que está en el chat, toda la gente que estuvo ahí compartiendo, toda la gente que, que, que se estuvo esperando a este momento, que realmente dijo, por fin, loco, hay gente que me hasta dijo, o sea, perdón, <risa> hay gente que me ha dicho, eh, creo que, que lo manifesté, me tiraron. <risa> me tiraron como, che, esto yo lo manifesté, eh. tipo no, no hay chance porque lo vengo pidiendo y no sé cuánto, ¿entendés? Un montón de, un montón de cosas. Un montón de cosas, boludo. costa que es una banda. Eh, y... Y nada, para toda esa gente, para todos los que están acá, para todos los que están apoyando y todas esas cosas, le quiero decir nada más, vieja, que son de fierro. O sea, son unos seguidores de fierro, ¿entendés? Yo no lo puedo creer. Yo realmente estoy re agradecido, chabón. Son de fierro, boludo. O sea, me bancaron en el... En, cuan, cuando dejé YouTube. Me bancaron cuando me bañaron de Twitch. Cuando me bañaron de nuevo de Twitch. Cuando me bañaron de nuevo de Twitch. Cuando me cambié y, y, y decidí vender... O sea, regalar mi Instagram entero. ¿entendré? Boludo. Es una locura. ¿entendés? Me empezaron a seguir en, en todas. Y, y... Al día de hoy que estén todos presentes acá y que digan... Bueno, loco. Yo te quiero ver de nuevo. Me pone muy contento, boludo. Me, me deja recontra agradecido. La verdad que... No tengo las palabras como para realmente decir lo que significa para mí eso, ¿entendés? Es como que... Me deja bastante en shock. si te pone... Porque... No sé. Es una locura. Realmente nunca me pasó y... Y la verdad que me siento bastante querido, boludo. No, no, no les voy a mentir. Me siento como... Como que realmente, no sé En cierto punto es por ahí, ¿entendés? Y nada, me deja tranquilo eso Che, se me está por caer el expansor este, boludo Eso me hace mierda Nada Muchas gracias, boludo Muchas gracias a todos los que están acá Muchas gracias por bancar Por, nada Por estar por spamear los emotes Por poner textos, por poner corazones Por todo eso, loco, muchas gracias La verdad que Con lo que me gustaría arrancar es con agradeciendo porque no, no tengo otra cosa que decir más que muchas gracias por estar realmente me bancaron en todas y lo que menos lo que menos podía hacer como para agradecer eso es justamente esto que están viendo ahora arrancar una, una especie de temporada eh, de modo Twitch en donde modo arrancar de nuevo con esto y bueno Tener un contacto más directo con justamente ustedes, con la gente que me está mirando en este momento y la gente que me dice... Capo, ¿y onda? ¿Vas a volver a Twitch? ¿Entendés? Tipo... luego me lo pidieron 500.000 veces, ¿entendés? Me lo pidieron 500.000 veces y de las 500.000 veces le di bola. A la última, o sea, a la, a la número 500 di bola, porque las otras 499 era como que estaba... ¿Entendés? Pero nada, guacho. Muchas gracias, boludo. Muchas gracias. Eh... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Estoy viendo que el, que el Nightbot está como. El Nightbot el está pero que disparando. Está con una metralleta así bajando. Usuario. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Por el spam. Eh... Igual creo que lo, lo puse por 5 cinco, por cinco segundos. Así que si lo, los vetan por 5 segundos. Bueno. Pero. Nada, guacho. Gracias por dejarse bañar por el Nightbot por 5 segundos. Nada, ¿puedo no boludo? ¿vale? Muchas gracias, loco. Ah. Eso, guacho. Eh, pizza. Pizza. Pizza chiquita. Pizza pequeña.